Me A continuación, quiero que sigamos a, a este jugador Un jugador que me parece que va a dar mucho de actuar en el fútbol colombiano La primera vez que lo vi jugar, lo vi jugando en el Envigado No sé dónde juegue ahora, probablemente ya lo compró un equipo de afuera Porque la, la primera vez que lo vi jugando, salió de la cantera del en Envigado Y yo dije, no, este jugador va a que hablar O sea, talento, en el medio de ese, ese tiene dinámica, un movimiento, así que vamos a ver eh, yo estaba en, en mi corazón yo decía ojalá y lo convoquen ojalá y lo convoquen a la selección y el técnico Rua lo convocó yo creo que por ahí, por ahí lo, le habían dicho que lo convocara, hizo caso y lo convocó, lo trajo a la selección para un partido amistoso pero el muchacho es un jugador que, que, que, que buenísimo, buenísimo yo creo que ese va a ser la cara del fútbol colombiano así que uh, sin sí, más preámbulo vamos a ver el, el, el, el resumen del partido el resumen del partido de ayer me parece que fue la selección Colombia contra Honduras así que eh, nada, vamos a verlo vamos a ver a Jader Asprilla vamos a ver a Jader Asprilla <música> 3 millones de euros por el 80% de su pase, recordemos que ya eso ya lo compraron, por el, 3 millones de euros por el 80% de su pase creo que fue un equipo de Inglaterra que lo compró ya, imagínense ya lo compraron, ya está afuera pero eso, hay que llevarlo suave, que llevarlo en suave. La, en la, el anterior, en cambio por, por, por Quintero esa es la renovación generacional que el está buscando Quintero ya you no know, Sabemos que entró un buen jugador, pero ya hay que empezar a... Y esto para ratificar nuevos. la información del preliminar que hacíamos aquí en la pantalla del gol Caracol, <coughs> este chico... De 5 minutos, tenemos 45 a 1. El balón es de Yasera Prilla. Da la vuelta al hombre que está debutando con la selección colombiana. La vuelta, de mayores, es lar largo, muy largo el servicio. Para, picho, para, tirando hacia adentro como un interior y teniendo para. esa visión, ¿no? Giraldo Yacer Chara. Otra vez Yasser, toma la vocería. Yasser desenfunda la zurda. Ahí está el servicio en profundo. A buscar la salida. Viene sí primero. Juega. El jugador ahora prilla. Es el, el que la va teniendo Flores en la marca. Bien. Uy, no hace Prisa, de Prisa, de ímpial, Camilo, la Aprilla limpia. El camino la quiere soltar por la mitad de la cancha y un hombre que lo va tratando de robar esa pelota. Al final la perdió. Había una infracción que lo fue pierna muy en alto de Yacer. Raúl Santos por ahí diérnio. Cancha. Abre juego bien para Charaltacones. Bueno, para Chara, la va entregando para Yaser la prilla, el la marca de un hombre. Sibela Yacer, falta. Es falta. Hay falta, Será. Para tiro libre de Colombiano. Sí, qué rápido piensa Chará, eh. Como descarga de, de fácil sobre la marcha y qué buen acompañamiento. Sí, sí. La bola servida por la izquierda. Ahora para Flores, la que, le que la segunda es. parte. Trata de así. Sí. Y dice que no. Protestó. Se cobró. Al cabezazo estaba esperando el del cordobés. Agarran de la cabeza. Busca la salida, sin embargo, primero. Otra vez Candelo. Abriendo para Colorado. Falta. Ah, Empujón. No. Se va a cobrar. Rápidamente. Ya lo hace la quinta del conjunto colombiano. Sí, dito, ya ¿no? se combina sobre la banda inferior. Sí, que claro, tocar, no complico, sin embargo, claro, primero claro, para Inés Strosa. Claro, claro. que viene a recibirla. Sí. En la mitad se le muestra a pero no Tranquilo. alcanzó a tocarse la recupera otra vez a Asprilla. Por no, la izquierda no, no, estaba no. esperando... Qué bueno! No, otros, sí, se claro. muestra ya Seras En la mitad hace la transición. Se viene a Tira el balón no, arriba. No, aplica no, el no, freno. No, levanta la mirada. Busca con quién tocar. Lo hace en la mitad. Otra vez con el Cordobés. A no, Busca la salida. No, le va no, a pegar no, Yasser. No, Buena esa. Sí, no, Así no, era. Yasser. Casi, casi, casi, el balón bien, desviado bien, se bien, la rebuscó. Bien. El pelado a y la bola desviada. Así, Pelujo. Es la individual. La única que empieza a tener peso en el equipo colombiano. <coughs> por izquierda Y Román por derecha Yacer Con ah, bueno. en la mitad no hay nadie para entregar esa pelota La mueve Colonado, sí, la significa. entrega para Aprilla. Hay un hombre que lo marca que es delgado Aprilla que le da todo el destino Y lo se va apoyando con un hombre que es Yasser. Aprilla que le pega bien de afuera Combina ¿Qué con Chara. puede hacer en gol Chará sobre la última ya. línea, pase atrasado Tiene gol, que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar adentro pase le a Pasa profundo, a la espalda de los defensas Y define O cuatro sobres por día. Con bombias, cruz tu cabeza y tú como nuevos. Uy, allá está Yasser descontando rivales para ay, hacerse ay, el ay, con ay. el control de la esférica. Wow. La muestra un poco más arriba y muy Se arriba para que al alcanzó a conectar. Sin embargo, presión otra vez. La oh, robó Yasser. Sacó, el de Yasser. Penache. El de Yasser. El de Yasser. Está en el piso. Bien, Yasser, la ves. pelota Y recuperó. Uh, uh, da la vuelta. Bien. A ver qué dice el árbitro. La jugada. Es el que viene gambeteando hacia atrás, mete ahí el bajó, pelotazo sí, que bajó, es muy bien preciado, de pecho hace la pared con Jimmy y, y, y Asprilla llega nuevamente. A ver, a ver aquí si sí, sí, tenemos esa misma sensación, claro se lo lleva con los pies, uh. se lo lleva con los pies el arquero le quería combinar, sin embargo, pierde la esférica, lo va recuperando rápidamente, Román va saltando para apreciado, juega de espalda a la portería, ahora viene Yasser, suelta la bola, bien que pase, le metió a Yasser, arriba para esto. la cancha para romper la línea de presión, sin embargo no pudo, el balón le queda para Yasser, adelante la esférica, levanta la mirada, está picando chara le metió, avanza Román, la toca por la mitad de la cancha, viene Yasser, se desprende de la esférica, le colabora un hombre que es colorado, Román era delantero y goleador, y, va hacia adelante, y termina sí. de laterales millonarios, avanza Yasser, Inestulo se devuelve, abriendo otra vez para yasser Colorado espera de espaldas a la portería Se le muestra también en diagonal el jugador pero Es un gran recuperador de balón, pero hace sombra ahí es... Se apoya con Ginal, la mete bien el mono Arranca ahora Yacer Yasser, a ver qué hace Yasser, Buena bola, se la metió qué para Preciado Sacó ah, el antiguazo, Preciado el arquero uh, Mente despiado sobre la portería hondureña Como encontró Colombia en los últimos minutos El juego que, cor... para que de un hombre Se viene bien Steven, tocando para que venga Yasser, Yasser, Steven, arriba está Chara, Steven esa última llegada Es de un volante Pero se viene el millonario Saliendo Steven para entregar primero con Yasser Está Yasser Asprilla lentamente Va caminando por la banda derecha Se detiene Yasser El pelado que la va cruzando qué bola le metió allá Otra vez para que vaya Pero qué panorama y, y qué manera de interpretar el juego de Asprilla ¿eh? Mitad. Está Vega, Colorado, Yasser, se encuentra en la mitad, busca el espacio y el punto de apoyo, hace el relevo primero con Chará, toca de primera, muy práctico Chará, para moverle a Férico Torres con clarito, el pase por la banda, es que Así fácil, registra jugador. el pase por la banda, cambian entonces para Yasser, Asprilla está cerca, o sea, uno, Colorado, solamente la jugar, uno solamente tiene que jugar 10 minutos y uno sabe que es un jugador que, quizá o sea, que tiene un panorama para la edad que tiene, para que ya viera jugando fútbol. 15 años. Da la vuelta para la mitad de la cancha buscando una pequeña la diagonal. Busca la sociedad, la encuentra en corto con Chalvinta, Se voltea, le recibe Yasser. La pelota es de Colombia, no se la prestan dura Da la vuelta otra vez en. La... Bomba central, mitad de la cancha en toda la rotonda para que venga otra vez. Vega entregó para Yasser. Arte. Yasser, Yasser. Uh. Quería el de él, claro. Para Riaga. No alcanzó y la bola se pierde a la raya lateral. El árbitro del partido levanta la terminó mano para indicar que terminó, este terminó, juego terminó, en Fort Lauderdale en los Estados Unidos, entre Colombia y Honduras ya es historia. Para Colombia, uno para Honduras ha ganado Colombia. Juan Fernando Quintero en el primero, Andrés Colorado en el segundo y Arriaga en el descuento del conjunto Catracho. Juego de preparación en los Estados Unidos está con la victoria colombiana. Victoria para las. Pues sí, un jugador. O sea, qué jugadorazo ese pelado, <coughs> Y no hay que llevarlo de a poco, no hay que presionarlo, Ignacio, no hay que ir suavecito, que se vaya acoplando a la selección mayor, porque tiene talento. Y para la edad que tiene, tiene un panorama de juego tremendo. Así que ahí está el muchacho J de las Prillas. Deseamos éxito y esperamos que, que tenga una carrera exitosa. Y le viene bien a la selección Colombia. Okay. Con ese video. Los dejo por hoy y, así, y espero que no. se suscriban a mi canal, denle like y los veo en una próxima. Peace.